Pero bueno, aquí vamos a resolver este, un ejercicio clásico de cinética enzimática. Eh, ahí está. está. Dice... Ahí está escrito. Bueno. Voy a copiarlo, voy a intentar trasladarlo a eh, OneNote. A ver si me deja. Si no se pone dentro esto. Y voy a cerrar esto para que no haya interrupción. Y pues vamos, vamos a trasladar esto a Eh, hay una, una compañera preguntando que si hay clase. Eh, disculpen, vamos a responderle. Esto lo haga en frente de todo, pero bueno, me queda mucho más fácil hacer esto. Copiar el link. Y responderle pues que si hay clase. Para que cambiar Google Classroom. A ver, bueno, sí, sí hay clase Bien, entonces continuamos. Eh, bien, como había copiado esto, se si me, si me borró. Vamos a copiar todo el texto. Control A. Copiamos y nos vamos a guardar Ah, bueno, este es el taller de equilibrio que se lo muestro de manera rápida, son 20, 10 preguntas de equilibrio, y 10 preguntas de equilibrio químico, fase acuosa, pH, p o -h, lo que habíamos visto, voy a cerrar esto para que no me consuma memoria, y pues vamos hoy a resolver este ejercicio de cinética química, no es un ejercicio tan complejo que digamos, solamente hay que como comprender qué es lo que me están dando, qué es lo que me piden, y pues, a partir de eso ya podremos podemos empezar a resolverlo en este ejercicio creo que tenemos que aplicar lo que vimos en la clase anterior y era que eh, ah bueno aquí supongamos que en este ejercicio no me no me dan esto no me dan esta información vamos a decir que tiene una constante Supóngase que en este ejercicio esta información no es no está no está determinada hasta allí eh, vamos a proceder con el ejercicio dice eh, la reacción química eh, está preguntando ¿eh? si sí, yo te doy acceso yo te doy Bien. Vamos a esperar que se conecte un compañero para poder iniciar. que el... aquí en la notificación que alguien que no está en el domino de la quiere ingresar. Mientras, mientras, ¿qué hago vamos, vamos a intentar entender esta información de acá. A ver, dice la reacción química es una reacción de descomposición. Eh, tenemos un solo reactivo, el reactivo A2P3. Una reacción, pues ahí, hipotética. El A2B3, cuando se descompone, genera 2A y 3B. Ahí está, se descompuso el A2B3 en 2A y 3B. Tiene una constante de velocidad K, que es igual a 6.5 por 10 a la menos 5, metros a la menos 1, segundo a la menos 1, a esta temperatura, a 250 grados centígrados. Dice que si la concentración inicial es 0,5, concentración inicial de 0,5 molar. ¿Cuál será la concentración de reactivo después de 3 minutos? ¿Sí? Ah, transcurre transcurren 3 minutos, y bueno, me pregunta cuál será la concentración de reactivo después de 3 minutos. Y adicional a eso me pregunta cuál es el tiempo de vida media para esta reacción. Tiempo de vida media. Bien, entonces, como les dije, yo de este ejercicio eliminé información eh, fundamental que me que me iba a facilitar la vida. Eh, ¿Para qué? Pues para complicarnos la vida, entre más complicada es la vida, pues más fácil, bueno, entre más duros son los ejercicios, más fácil es enfrentarse ya a la vida profesional. Dice, esta es la reacción de descomposición, esta es la constante de velocidad, 6.5 por 10 a menos 5, molar, segundos a la menos 1, a 250 grados centígrados. ¿De aquí qué información puedo sacar de las unidades de la constante? Recuerden tengo aquí la constante de velocidad con unas unidades molar a la menos 1 y segundo a la menos 1. Eh, bueno, si esto era lo que estaba pasando, vamos a admitir. Si Listo, ahora sí seguimos. Bien, entonces allí tenemos eh, de la constante de velocidad. Eh, bueno, bienvenida eh, compañera. Estamos intentando resolver un ejercicio gracias, de equilibrio. Gracias. De equilibrio químico, no, esto no es cinética enzimática todavía, simplemente un ejercicio de aplicación del tema que vimos, hemos visto en la sesión antepasada y la sesión pasada. Es un ejercicio en el cual me dan información de una reacción de descomposición eh, y me dan la constante de velocidad y me piden que calcule la concentración de, del reactivo que se está consumiendo después de tres minutos, dado una concentración inicial. No eso, me dicen que calcule tiempo de vida media de la reacción. Bien. No, hay, no hay más información al respecto en este ejercicio. Lo que yo debo hacer o lo que yo voy a hacer es utilizar las unidades en las cuales está la constante de velocidad para determinar el orden de la reacción. A partir del orden de la reacción, escribo la ley integrada de velocidad y a partir de la ley integrada de velocidad puedo determinar la concentración en el tiempo que yo quiera. Listo, entonces la constante de velocidad, acá, vamos a escribirla por acá abajo. K va a ser igual a 6, bueno, ahí está incursiva. K va a ser igual a 6,5 por 10 a la menos 5 molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Recuerden que la velocidad de una reacción está expresada en unidades de molar sobre segundo ¿Sí? o que es lo mismo molar por segundo a la velocidad esas son las unidades de la velocidad de una reacción dado que es cómo se consume el reactivo con respecto al tiempo bueno en este caso este, el tiempo está expresado en segundos pero bueno por acá me lo están dando en minutos sabrán ustedes que me toca transformar de minutos a segundos bien entonces sabiendo que que las unidades son molar sobre segundo sí qué unidades bueno, y la constante tiene molar a la menos 1 sobre segundo a la menos 1. ¿Qué orden debe tener este reactivo para que al ser multiplicado, el reactivo es el lado B3, de de de de ¿qué orden debe tener para que al ser multiplicado por esta constante, por esta constante, bueno, ¿qué unidad debe tener esto para que al ser multiplicado por esto me dé molar sobre segundo? Pues bien, vamos a realizarlo. Entonces la concentración de reactivo es A2, B3. Disculpen que esto está lentísimo. No puedo escribir ahí tan cómodo como, como lo hacía antes. Y eso que todo está cerrado. Voy a, Voy a cerrar esto también. Entonces esta velocidad, recuerden que la velocidad, la velocidad es igual a una constante que tiene estas unidades por eh, la concentración que va elevado a un orden eh, de la reacción. Entonces pues la pregunta es y es una pregunta bastante sencilla, ¿qué unidades o qué orden, a qué orden debe estar elevado el a 2 b 3 para que al ser multiplicado por estas unidades me quede molar sobre segundo. Es decir, molar sobre, molar sobre segundo es 1 sobre, es 1 sobre molar por segundo. Esto va a ser multiplicado por eh, la concentración del lado P3 que debe estar en molar, ¿no? debe estar elevado en molar, He elevado a un orden parcial X. Al realizar esta operación, yo debo esperar que el resultado sea molar sobre segundo. Entonces la pregunta es, ¿qué valor debe tener X para que al elevar M me quede molar sobre segundo? Vamos a escoger si X vale 0, pues esto va a tener un valor de 1 y va a ser 1 sobre molar sobre segundo. Y no son estas unidades que necesitamos. Si X vale 1, entonces molar con molar se van a cancelar y no me queda molar sobre segundo. Si X vale 2, entonces tengo molar cuadrado arriba sobre molar, ese cuadrado se cancela sobre molar y me queda molar sobre 0. Así, realizando ese análisis, de, análisis dimensional, yo puedo decir que la reacción es de segundo orden. ¿Por qué? Pues porque obviamente las unidades de la constante me están diciendo que la reacción debe ser de segundo orden para que al Multiplicar la constante por las unidades de la concentración del reactivo, pues yo obtenga unidades de velocidad. Eso fue un análisis dimensional ahí de manera rápida. Y creo que no, no estuvo tan complejo. De todos modos, esa información que estaba al inicio del, del ejercicio decía si ha determinado que es de segundo orden. Bueno, eso yo lo quité para complicarnos y yo, bueno, ahora ya nosotros hemos determinado que es de segundo orden". Vamos a borrar todo esto que está aquí. Y todo esto que está aquí, también todo esto. Y pues vamos a resolver el ejercicio. Resulta, no sé, ¿ustedes toman apuntes? como hacen ustedes para las clases? Tengo una duda que me asalta en este momento. ¿Ustedes toman apuntes? como hacen? Eh, por lo menos yo, profe, tomo apuntes durante la clase y si me falta algo vuelvo a revisar la clase para anotarlo. Bien, de casualidad en tu apunte, o bueno, a cualquiera que los tenga, tiene la expresión para la ley integrada de velocidad, de la, para las reacciones de segundo orden. A veces si yo hago memoria y me acuerdo. Yo creo, creo que para las reacciones de segundo orden la ley integrada de velocidad es 1 sobre la concentración de A igual a la constante por el tiempo más 1 sobre la concentración de A inicial. Si mal no estoy, es esa eh, Revisa el es esa. Sí, es esa, Bien, entonces esta expresión. Y, y pues ya, vamos a, a resolverla. Me dice, la concentración inicial es 0,5. Y bueno, o sea, me está dando este valor de la concentración inicial, 0,5 molar. Eh, me da la constante y el tiempo me lo está dando por aquí. Está el tiempo. Y me está pidiendo la concentración de reactivo, o sea, me está pidiendo este valor que tenemos esto está eh, trocado, a mí me interesa tener las... Eh, bueno, va, vamos a hacer el respectivo despeje de uno, bueno, de la concentración de A. Eh, ahora, entonces, aquí tenemos uno sobre A. Lo que hacemos es, eh, bueno, si yo invierto todo esto, me queda uno sobre A. Por no? procedimentalmente me queda mucho más fácil re reemplazar los valores y luego hacer el inverso procedimentalmente vamos a hacerlo así no nos compliquemos tanto la vida lo único que tengo que hacer en este ejercicio de, de momento antes de proceder es cambiar las unidades del tiempo el tiempo es 3 minutos 3 minutos y las unidades de la constante están en segundos entonces obviamente me toca pasar de minutos a segundos simplemente hacemos un factor de conversión Allí, sabiendo que exactamente un minuto, un minuto tiene, en su haber, 60 segundos. Entonces, eh, 3 por 6 sería 180 segundos. Listo. Entonces, eh, ahora ya podemos empezar a proceder a resolver el ejercicio. Eh, uno sobre la concentración que estamos buscando. Va a ser igual a la constante que es 6,5 por 10 a la menos 5, molar a la menos 1, por segundo a la menos 1, por el tiempo que lo he calculado ya que está ahí en azul, 180 segundos, más 1 sobre la concentración inicial, que es 0.5 molar, 0.5 molar. Eh, pues bien, simplemente aquí voy a saber que molar, perdón, que segundo, a la menos uno, con segundo se cancelan, y la expresión de la izquierda, si me colaboran, por favor, eh, 6.5 por 10 a la menos 5, por 180. Aún no tengo calculadora, como el 1 sobre la concentración de A, que es igual a 6.5 por 10 a la menos 5, vamos a ver, 6,5 eh, exponentes, aquí. Pero póngale entonces 5,0 adelante, profe. A mi me dio 0.0, 117. Bueno, confiemos en, en la compañera. 0, perdón, 0 Punto, cero 117. ¿Cuántos ceros? 0,0. ¿Cero 2. Cero? Otro cero. Ahí Ciento... viene. No, no. Cero 117. Cero... 117. Uno... 117. Ciento. Esto, las unidades son molar a la menos uno, porque aquí se cancelaron durante de segundo. Y 1 entre 0,5, eh, creo que es 2. entre 0.5 1 entre 1. y 2. este molar que está abajo eh, pasa arriba como molar a la menos 1, para que todos tengamos la misma unidad molar a la 1 entonces la concentración eh, perdón, esta suma pues, vamos a hacerla aquí, pues sería 2,0 1,7 eh, molar a la menos 1 entonces tengo ya que 1 sobre la concentración de A la concentración de reactivo bueno, A es la concentración de reactivo aquí mi reactivo es A2B3 ¿no? recuerden eso ahí en MET. va a ser igual a 2,0117 molar a la menos 100. por ende la concentración de A va a ser igual a 1 dividido entre 2,0117 Volar a la menos uno. Y eso tiene que ser alrededor de 0,5 o 40 y algo. 0,40. ¿Quién ya lo hizo? 39 profe. 39. y 40. 70. 49. 70. 71. Eh, está lentísimo, ¿qué le pasa? 0,4971 y molar a la menos 1, estaba allá abajo como molar entonces pasa arriba como molar y ya, ahí está la concentración del reactivo después que han pasado 3 minutos para esta reacción, pues es 0,4971 ya, ya me cansé de este coso que se... Aquí calentizan. Vamos a buscar... porque es más rápido que este año. Para ustedes, creo que aquí sí puedo escribir sin ningún problema. Listo, sí. Vamos a resolver la segunda parte en otro En otro lado me dice cuál es el tiempo de vida media para la reacción. Voy a escribir aquí la expresión de velocidad para la reacción de segundo orden. Sería 1 sobre... La concentración de A eh, es igual a la constante por el tiempo más 1 sobre la concentración de A inicial. Entonces, recordarán usted que el tiempo de vida medio, el tiempo, tiempo de vida medio, es el tiempo que transcurre en la cual la concentración inicial, la concentración de A, alcanza la mitad de la concentración inicial. A sub 0. Entonces lo que voy a hacer es simplemente reemplazar ese valor aquí, aquí y pues procedemos a calcular el tiempo de vida media. Entonces, eh, tiempo de vida media, para, aquí tenemos uno sobre la concentración de A. Esa concentración debe ser la mitad de la concentración inicial. Entonces simplemente tendríamos 2 sobre la concentración de A inicial va a ser igual a la constante multiplicada por el tiempo, ahora sería tiempo de vida media más 1 sobre la concentración de A inicial. Eh, pues bien, listo, ya simplemente aquí despejamos tiempo de vida media, entonces el tiempo de vida media va a ser igual a 2 sobre la concentración de A, eh, menos 1 sobre la concentración de A inicial, estas son concentraciones iniciales, todo esto multiplicado, perdón, dividido, multiplicado por 1 sobre la constante. Aquí lo que se puede despejar es este, señor que está aquí, este término lo mandé a restar al otro lado y este término lo mandé a dividir como 1 sobre 3. Esta expresión, pues yo aquí factorizo 1 sobre, la, la, sobre A sub 0. Sería 1 sobre A sub 0. Eh, factor común de 2 eh, menos 1 por 1 sobre K era tiempo de vida media. Y si ustedes recuerdan la diapositiva, para decirlo, tener, tener clic, de las expresiones que teníamos de, en la tabla de resumen, el tiempo de vida media lo podemos calcular de la siguiente manera. La, la de resumen. Entonces, el tiempo de vida media para las reacciones de segundo orden era 1 sobre k por eh, a sub c. Y bueno, que es básicamente esta expresión. 2 menos 1, pues me da 1. Entonces, esto sería 1. Eh, esto sería entonces... 1 sobre eh, la concentración de A inicial por la constante. Ese sería el tiempo de vida media. No sé por qué estoy escribiendo así. Vamos a probar esto un momentito. Y listo, vamos a proceder a escribir el tiempo de vida media. Va a ser igual a 1 sobre la concentración inicial. Y la concentración inicial, según el ejercicio, era 0,5 molar. Entonces sería 1. Sobre 0, perdón, esto ya es. Ah. 2, escribe por cibo. La otra. Disculpen. Sería entonces 1 sobre eh, la concentración inicial que sería el 0,5 molar constante que es 6.5 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5 molar a la menos 1 por segundo a la menos 1 aquí se cancela molar con este molar y pues el, el resultado de esta operación matemática y sería entonces el tiempo de, y tiempo de segundo a la menos 1 eh, está dividiendo el divisor así que pasa hacia arriba como segundos y pues tenemos las unidades de tiempo. Pues bien, de esa manera se resuelve este ejercicio. Simplemente ahí hacen el procedimiento matemático, 1 entre 0,5, que multiplica 6.5 por 10 a la menos 5. Y pues ahí les dará el valor del tiempo de el día medio. En la diapositiva creo que hay otro ejercicio parecido. No sé si va a entrar a la pena... Bueno, aquí me dice cuál será la concentración del reactivo después de 2.5 minutos, si la concentración inicial era 0.1 y me da la constante. Obviamente aquí la reacción es de orden 1, así que pues aplican esa ley de velocidad. Eh, lo mismo, siempre que yo tenga la constante, yo puedo calcular eh, tiempo de, eh, la, la, eh, la composición o la... La concentración de, cualquier, de la especie reactivo en cualquier tiempo. Luego por acá, creo que esto lo habíamos resuelto ayer. Y bien, ahora sí vamos a, a hablar entonces de cinética enzimática. Eh, quiero, quiero hacer un, un pequeño eh, detenimiento. Aquí vamos a ver si puedo seguir trabajando acá. eliminar la... Listo, esto fue lo que habíamos rayado. Y bueno, vamos a... Quiero detenerme en esta gráfica en particular. En esta, antes de proceder, seguir procediendo con, con la plaza. Y vamos a hablarles, o les voy a hablar de qué es lo que ocurre cuando una enzima, pues, actúa. Ya esto para acá también Cuando una enzima actúa. ¿Y cómo es el proceso enzimático? Usualmente las enzimas eh, son usadas a nivel industrial por, para producir gran cantidad de producto deseado. En este caso, por ejemplo, en la industria del alcohol usa una enzima que está en una, en una especie que se llama sacaroniza serfisae. Esa enzima es, bueno, una hidrolasa, fermentasa, etcétera Lo que hace es convertir los hidrocarburos en etanol y bueno, el etanol se utiliza en la industria del alcohol sea para medicina o para el alcohol -flor. bien, entonces esta gráfica me está representando cómo varía la velocidad de la reacción de una enzima esta en gráfica de la izquierda cómo varía la velocidad de la reacción enzimática a medida que la concentración de sustrato pues empieza a aumentar Resulta que, pues, eh, para realizar una reacción enzimática, bueno, en el cuerpo también se llega, entonces tenemos por un lado la enzima, tenemos por el otro lado el sustrato. Eh, si no hay sustrato, pues no hay reacción, no hay velocidad de reacción. A medida que la velocidad, que perdón, que yo estoy aumentando la, la concentración de sustrato, por aquí paso, empiezo a aumentar la concentración de sustrato, hay un aumento rapidísimo, en la velocidad de la reacción, hay un aumento significativo en la velocidad de la reacción. Eh, pero ya cuando toda la enzima está saturada, o sea, en este punto, en este punto esta gráfica sigue creciendo, y cuando la enzima está totalmente saturada, pues eh, allí entonces podemos decir que la velocidad de la reacción no puede incrementar más, pues porque ya no hay más enzimas, ¿no? Hay un punto en donde la... Enzima total, o sea, la cantidad de enzima total que existe en, en el organismo o que existe en, en el actor, ya no puede esa velocidad ya no puede ser, ir más allá pues porque ya no hay más enzima que aumente esa velocidad. A esa velocidad eh, en la cual toda la enzima saturada, o la enzima total, vamos a decirlo si por aquí, donde la concentración de la enzima total, de la enzima total, Sí, a esa velocidad, bueno, voy a escribir aquí nuevamente la reacción enzimática, la, lo que ocurre en una reacción enzimática. Vamos a tener por un lado, eh, enzima, enzima, colocamos aquí en, en azul, enzima, que va a reaccionar con una especie que se llama, bueno, con el sustrato, que es su, su, su moneda de cambio, el trabaja con el sustrato. Aquí, en esta reacción, entra en equilibrio para formar, entonces, eh, lo que se llama complejo enzima-sustrato. Complejo enzima-sustrato. Y el complejo enzima-sustrato, bueno, ya habíamos visto cuando definimos la ecuación de Michael-Liebner, eh, forma entonces la misma enzima. La misma enzima. Recuerden que el catalizador no se pierde, el catalizador se recupera totalmente. Esta enzima es el catalizador de la reacción. Entonces, si lo ven aquí al principio, también tienen que verlo al final. Más, eh, obviamente, el producto. En esta reacción que tenemos aquí en la derecha, tenemos la maltosa como sustrato y los productos serían dos moléculas de glucosa. Pues bien, entonces... Eh, resulta que, eh, bueno, nosotros habíamos definido... Eh, varios números o varios órdenes para esta reacción. Esta era la reacción 1, ¿cierto? Esta era la reacción 2. Y esta era la reacción 3. Eh, esto es simplemente para regresar a la ecuación de Machais. Eh, resulta que la, la velocidad o la constante 2, 2 que es la que correspondería aquí, esta sería K1. Ah, perdón, la de abajo no era K3, la de abajo era K, era menos 1. Era K menos 1. Resulta que la constante de velocidad para esta reacción que me está determinando la formación de producto es K2. Entonces, eh, al, yo tener, eh, al yo tener la, la K2 multiplicada por la enzima, total, la enzima total, esto va a representar a la velocidad máxima de mi reacción enzimática. K2 por encima total. Esto es la velocidad máxima. A, al... Bueno, esto es una de las partes de la ecuación de Michaelis. Vamos a tenerla aquí señalada. K2 por encima total va a ser la velocidad máxima. Dado que K2 es la que me controla la producción de producto. Y pues la enzima total es la que me representa la velocidad máxima de mi Esa es una por un lado. Adicional a eso, eh, tenemos que la velocidad inicial, o de, de sub cero, es igual a... ¿No me estoy no la ecuación de me ¿Por acá? No, Ahí está. Creo que en algún momento nosotros la elucidamos. Vamos a ver. ¿Cómo se perdió? Entonces... Eh, Vamos a proceder, vamos a proceder con la ecuación de Michaelis. Es una demostración corta, esto ya lo hemos hecho, pero bueno, vamos a, a recordar de dónde sale cada uno de los... cómo llegamos de esa, ese concepto que tenemos allá arriba a este concepto que tenemos acá abajo. Entonces vamos a proceder, vamos a intentar llegar de este concepto a esa ecuación que tenemos allá arriba. Entonces... En una reacción enzimática se asume, se asume eh, que el, la formación de complejo, bueno, el, el complejo enzima sustrato es estable. Es decir, bueno, esto ya lo habíamos visto, que la formación de ES debe ser igual a la degradación de ES. Entonces vamos a mirar de estas reacciones cuáles proceden a la formación de ES y cuáles proceden a la degradación de ES. En este caso había una reacción aquí inversa K-2 que, que la eliminamos porque pues, el producto muy, muy probablemente o muy lentamente se va a unir con la enzima para formar esto. Y eso en comparación con estas reacciones K1, K2 y K-1 eh, es lento, entonces por eso la podemos eliminar acá. Bien, entonces la reacción de formación de enzima-sustrato es eh, la reacción que voy a hacer oh, vamos a hacer bueno esto voy a borrarlo aquí y vamos a ver voy a, a mostrarle cuál es la reacción que me genera la formación de enzima-sustrato o cuáles son las reacción. voy a borrar esto que no me está sirviendo en este momento y voy a borrar eso. esa reacción que la denomina que la domina K1 me lleva a la formación de enzima-sustrato entonces, esa reacción que les había mostrado allí, la velocidad de formación va a ser igual a la concentración. Bueno, no voy a escribir concentración, eh, no voy a escribir paréntesis cuadrado, simplemente voy a escribir E. Para que ustedes sepan que esto es la concentración de la enzima por la concentración del sustrato por K1. Esa es una reacción que me lleva a la formación de enzima-sustrato. La otra reacción que me lleva a la formación de enzima-sustrato era la que venía aquí abajo, pero nosotros la eliminamos. Así que ahora vamos a ver cuáles reacciones me llevan a la degradación de enzima-sustrato. Nuevamente voy a hacer uso de un borrador para mostrarles qué reacción me lleva a la, a la degradación, en donde la enzima con sustrato se degrada. Pues Obviamente, esta, esa que tenemos aquí, me lleva a la degradación del enzima-sustrato. Entonces, quien domina a esa reacción es K2, entonces ahí tenemos que el reactivo en ese caso es el complejo. El complejo enzima sustrato multiplicado por K2. Recuerden, E azul es concentración de la enzima, S es concentración de sustrato. Acá E con S roja es concentración del complejo enzima sustrato. Ahora vamos a ver que existe otra reacción que me lleva a la degradación del enzima-sustrato. La reacción es la siguiente. Eh, voy a borrar lo que la reacción re y la reacción es esa. En esa reacción la enzima con el sustrato se degrada en enzima-sustrato, más sustrato, siendo eh, enzima-sustrato pues el, el reactivo. Y la domina la domina K-1. Entonces la otra reacción es la siguiente, colocamos la suma, eh, la concentración enzima-sustrato por K-1. Luego lo que hicimos a continuación fue en la parte derecha eh, factorizar enzima-sustrato y esta constante K1 que estaba acá en la izquierda la mandamos a dividir a cada derecha. Entonces de momento me quedaba la expresión enzima, concentración de la enzima por concentración de sustrato, era igual a, encima sustrato, multiplicado por ese factor común, K2 más K-1, todo esto multiplicado por 1 sobre K1. 1 sobre K1 puede entrar aquí a este, a, a este factor común, como un fraccionario. Vamos a, a entrarlo aquí, como K1. y Lo borramos de acá a de la derecha. Entonces, aquí habíamos hecho un paréntesis también, Aquí habíamos hecho un paréntesis, y habíamos dicho, bueno, ahora yo voy a introducir una nueva variable, y es eh, caso m, es la constante de Michaelis que va a ser igual a k2, más k-1, menos sobre k1. Eh, bien, ahí introducimos la constante de mycadilis, eh, luego, a través de la siguiente aceleración. que... La enzima total, la enzima total, vamos a tener aquí, ET, va a ser igual a la enzima, a la enzima normal, a la enzima nativa, la enzima que está sola, más eh, la enzima que está acomplejada con el sustrato. Esto es básicamente decir... Lo siguiente, oye, mira, toda la enzima que existe, o la enzima total que existe en mi, en mi reacción, va a ser eh, la enzima sola, la enzima sola, más esta enzima que está complejada con sustrato. Esto, Estos dos me forman una nueva especie, o bueno, me representan la enzima total. Eso es lo que estoy escribiendo aquí: enzima, sustrato. La enzima total es enzima más enzima sustrato. Bien, ahora voy a despejar enzima. De, en este, bueno, este sería otro paréntesis. Aquí despejando dos enzima, nos queda que la concentración de la enzima es igual a la enzima total. Bueno, tengamos la misma nomenclatura: enzima total menos enzima sustrato. Se sustrato. De aquí, pues, despejamos, bueno, listo, aquí tenemos esta expresión, ahora lo que hacemos es introducir esta expresión en, en esta otra, esta que tenemos aquí, sabiendo que esto que tenemos allí es la constante Michael. Bien, entonces, básicamente ahora lo que hacemos aquí de manera rápida es eh, lo siguiente, pues... Esta concentración que tenemos aquí, esta enzima, eh, va a ser igual encima enzima total menos enzima sustrato. Entonces tendríamos enzima total, en paréntesis, enzima total, menos enzima sustrato. Cerramos paréntesis. Pues simplemente esta expresión que tenemos aquí. Multiplicado por el sustrato. Todo multiplicado por el sustrato. Y esto es igual a la parte de la derecha de la expresión, que sería encima de sustrato, por todo eso que nosotros dijimos que todo eso se llama constante mecánica. Por constante K sub g. Haciendo rearreglos matemáticos aquí, eh, yo puedo tener, yo puedo llegar a esta expresión. Vamos a ver cómo llegamos a esa expresión. bimax eh, y v sub c. Vamos... Se si borró esto. Estamos trabajando aquí. Eh, pues voy a expandir esto. Bueno, vamos. Miro aquí cómo queda esto. ¿Cuánto me llevo el más sustrato? Bien, eh, voy a resolver este este factor común que tenemos aquí entonces tenemos por, el, por un lado eh, tendremos enzima total por sustrato menos enzima sustrato por sustrato y esto es igual a enzima sustrato por constante mecánica. Listo, ahora lo que es enzima sustrato lo voy a acomodar en un lado de la expresión y, y enzima total por sustrato lo dejamos hasta la izquierda. Entonces en la izquierda tenemos enzima total multiplicado por el sustrato. Esto va siendo igual a enzima sustrato. S, eh, al pasar este, este término a la derecha pasaría sumando ¿no? y tendríamos entonces encima sustrato por sustrato yo factorizo encima sustrato de una vez y abro paréntesis entonces esto me quedaría constante de M más sustrato concentración de sustrato la S y aquí cierro paréntesis. Aquí estoy también seleccionado en negro. Ahí está. Eh, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar. Voy a multiplicar eh, tanto la izquierda como la derecha por eh, B2. Por, perdón, por la constante 2 por K2. Entonces ahora tendríamos eh, K2 por encima total por sustrato esto es igual a K2 por encima de sustrato por eh, constante de Michael K sub M, más sustrato. Bien, ahora recuerden ustedes que aquí habíamos dicho que K2 por encima total era max. K2 por encima total era Vmax. Y cada 2 por encima sustrato era la velocidad inicial. Entonces, eh, si nosotros realizamos ese reemplazo de, de nuevas variables, vamos a llegar. Esto se por aquí. Vamos a llegar. Vamos a llegar a la expresión. Eh, B sub 0, eh, max por concentración de sustrato más caso de por concentración de sustrato. Entonces lo que les dije es lo siguiente. Este término que tenemos aquí en la izquierda es eh, v max, la velocidad máxima que puede alcanzar la reacción, todo multiplicado por sustrato. Y esto es igual entonces a la velocidad inicial, caso sub 2 por E sub 0, velocidad inicial, B sub 0, eh, que multiplica a la constante de Michaelis K m, más concentración de sustrato, más S. Ahí cerramos paréntesis. Y, bueno, aquí básicamente lo que hacemos es, eh, si, de, si queremos calcular la velocidad, simplemente la despejamos, entonces B sub 0 va a ser igual a b max por la concentración de sustrato, dividido entre la constante de Markadis, más el sustrato. Esta expresión pues, es la misma que tenemos en el max por sustrato, Km sobre un sustrato. max por sustrato, Km sobre sustrato. De esa manera se, de, de, se deriva la ecuación de Michaelis y a partir de esta podemos llegar a la respectiva expresión del gráfico de la Book que es tenemos aquí, en donde 1 sobre la velocidad inicial eh, va a ser igual a la constante de Michaelis sobre Vmax por 1 sobre sustrato más 1 sobre Vmax. Aquí simplemente lo que hacemos es invertir esta expresión en la izquierda. Tendríamos 1 sobre la velocidad inicial, o V, va a ser igual a la inversión de esta cantidad, que sería igual a eh, constante de Michaelis más sustrato eh, sobre la velocidad máxima Vmax por sustrato. Aplicamos propiedad distributiva en la parte derecha y tendríamos entonces eh, constante de michaelis K M, sobre Vmax eh, por 1 sobre sustrato. más eh, sustrato, bueno, tenemos arriba sustrato, sobre sustrato, por 1 sobre b max Sustrato sobre sustrato se cancela, entonces tenemos 1 sobre b sub 0, o velocidad va a ser igual a la constante de Michaelis sobre la velocidad máxima, por 1 sobre sustrato, más 1 sobre velocidad máxima. Y esta expresión es la que tenemos acá en las diapositivas, eh, que es la que me va a servir para realizar el gráfico de la notebook y determinar, de hecho el gráfico es una aplicación, lo que me dice es que si yo grafico 1, el inverso de la velocidad de la reacción enzimática, versus eh, el, inverso, el inverso de la concentración de sustrato, voy a obtener una gráfica de, de este estilo una gráfica de línea recta con pendiente positiva, cuyo valor de la pendiente va a ser igual a la constante Michaelis sobre la velocidad máxima y cuyo intercepto va a ser igual a 1 sobre la velocidad máxima. Entonces, con eso, nosotros resolvimos eh, este ejercicio sumando estoy Por acá hay otro ejercicio eh, que, bueno, vamos a resolverlo antes de entrar a la pausa. Y ya, después de la pausa, ya hablamos de en eh, cinemática Bien, este es el ejercicio número 9, en el cual me dice, en los datos de cinética, me habla de que la actividad de una enzima es la enzima acetilcoenzima con enzima carboxilasa Una enzima carboxilasa lo que hace es eh, excindir el grupo carboxil, el grupo C, donde enlace O, O, y eh, esa actividad enzimática fue medida con tres a tres diferentes concentraciones de la enzima. Ojo que aquí están cambiando la, la concentración de la enzima. La enzima la, la tienen a 0,1 molar en micro, <coughs> micromolar, la tienen a 0,2 micromolar y a 0,5 micromolar. Y aquí está la concentración del acetilcoenzima a, que es el sustrato que usa la enzima. La enzima acetilcoenzima a usa el bueno, la enzima acetilcoenzima A carboxilasa utiliza el acetilcoenzima A como eh, su sustrato. Entonces aquí está la concentración de ese sustrato y las respectivas velocidades de la enzima cuando su concentración era 0,1, cuando su concentración era 0,2 y cuando su concentración era 0,5. Recuerden que yo les dije que la mayor concentración de enzima, cuando vimos este gráfico que tenemos acá, no es. vamos a ver si esto se muestra a mayor concentración de enzima yo esperaría que la velocidad máxima aumentara porque ahora hay más enzima que va a transformar el sustrato en producto entonces obviamente aquí puedo ir prejuzgando que a mayor velocidad de la enzima mayor velocidad enzimática voy a esperar mayor Vmax en este ejercicio me pide lo siguiente me pide, oye mira, realiza un gráfico de la Y eh, calcúlame la constante de Michaelis para cada experimento, para el experimento 1, el 2 y el 3. Y calcúlame el Vmax. Entonces, vamos a ver si eso, eh, cuáles son los valores con esos datos. Bien, entonces, ese es el ejercicio número 9. Aquí está. Aquí vamos a escribir este experimento uno. el experimento 1. El experimento 1. Sería el experimento 2 de XP, perdón. Este sería el experimento 3. Bien, entonces, eh, para poder determinar los respectivos valores de, eh, de la constante de Michaelis y de la velocidad máxima, yo debo graficar uno sobre la velocidad. Entonces, están las velocidades, debo sacar ese inverso. Eh, y lo debo graficar versus uno sobre la concentración de sustrato. Tenemos entonces la concentración de sustrato. Eso es lo primero que voy a hacer. Por aquí voy a tener eh, uno sobre, ¿okay? sobre concentración de acetil-coenzima A. ¿Vale? que están haciendo las unidades? Eh, las unidades de esto van a ser micromolar, eh, copio micromolar, por aquí. bueno, el inverso de la concentración va a ser micromolar a, a la menos 1. Listo, entonces para determinar ese valor, eh, ustedes que son expertos en Excel, lo que van a hacer es lo siguiente, van a hacer un, una función, que las funciones las iniciamos con, una, con el símbolo igual, y vamos a dividir esto entre 1, perdón, 1 entre esto. Entonces vamos a tener 1 dividido entre la celda B5. O Entonces sea, colocamos B5. Ahí se selecciona la celda B5 y doy Enter y ahí está ese valor. O sea, 20. Para calcular para la segunda celda, pues también puedo hacer lo mismo. Puedo hacer igual 1 sobre la otra celda o simplemente lo la función sobre todos los valores simplemente arrastrando hacia abajo vamos a centrar los datos y vamos a reducir el número de cifras perdón el número de cifras decimales y trabajamos con estamos trabajando con tres pero vamos a iniciar todo con tres cifras decimales bueno, todo va a ser con tres cifras decimales Ahí está. Bien, entonces ya tenemos uno sobre la concentración de acetil coincidado. Vamos a colocar esto aquí en el formato igual al que tenemos. Entonces, para saber que esto es lo que estamos modificando. Y por otro lado debo calcular, debo calcular, bueno, la otra, el otro componente de mi ecuación, de mi función, va a ser uno sobre la velocidad. Y aquí están con las respectivas velocidades a las respectivas concentraciones. Voy a copiar estas unidades de concentraciones. Las pego aquí. Eh, Con texto centrado. Y la velocidad enzimática. Pues, vamos a pegar esto aquí. Oh, que esta no es la velocidad, sino el inverso. Entonces vamos a colocar inverso. Inverso. De velocidad enzimática. Inverso aquí de la velocidad enzimática. Eh, las unidades obviamente se trocan, se cambian de micromolar, quedan entonces minutos sobre micromolar. Y obviamente lo que vamos a hacer entonces es igual a, para 0.1 para esto, entonces sería el inverso 1 sobre pues, ese valor. Eh, propago hacia abajo y luego para calcular los valores de las otras celdas siguientes también propago hacia la derecha hacia la derecha, eh, cifras significativas, perdón, cifras decimales, con 3, es suficiente, centro este texto y esto vamos a tenerlo en el mismo formato que venimos haciendo. Bien, entonces vamos a revisar respectivas gráficas para las tres concentraciones enzimáticas y a determinar la expresión de la ecuación de gráfico. Entonces, para la primera gráfica, la concentración de 0,1, arrastro estos valores, o sea, ese conjunto de valores, e inserto eh, una ecuación, un, perdón, un gráfico de dispersión de puntos. Ahí está. Este gráfico pues, tendrá la forma de este gráfico de la lengua y ahí está, si se parece, pues, pues digo que sí. Eh, vamos a editar el, el eje, no editemos nada todavía. Entonces, este gráfico es de 1 sobre... En el inverso uno dividido pasa el título de la ya. pues aquí en, la, en, en el eje y tendríamos uno sobre la velocidad y aquí tendremos uno sobre la concentración. Listo, uno sobre la concentración, uno sobre la velocidad. Este gráfico es, eh, obviamente, para la primera serie de datos. Para encima con el inverso de la velocidad enzimática a 0,1 molar. Entonces ahora voy a agregar. Aquí todavía no voy a agregar la línea de tendencia. Lo que voy a hacer es eh, donde dice seleccionar datos. Seleccionar datos. Eh, la serie 1. Voy a acá, seleccionar el nombre. Entonces, ese sería el experimento 1 a esa concentración. Eh, adicionar esto, voy a agregar a otra serie. Voy a agregar a otra serie de datos. O sea, aquí simplemente si yo doy OK, eh, va a aparecer. O sea, lo único que he hecho es colocarle como nombre experimento 1 a esa serie de datos. Lo que voy a hacer es adicionar una serie de datos extra. Doy clic derecho, eh, seleccionar datos, y aquí donde está el signo más... Le dan clic allí y pueden seguir adicionando gráficas. En este caso, la gráfica tiene el nombre, cuyo nombre, o sea, la serie de datos va a ser el experimento 2. Los valores de X, los valores de X son estos valores de 1 sobre la concentración de acetil A. Y los valores de Y, Y, van a ser, pues, obviamente, esto el experimento 2, los valores que tenemos allí. Adicionales vamos a agregar otra serie de datos que sería el experimento 3 experimento 3 eh, valores de X con pues lo mismo de la 1 sobre el inverso de la concentración de acético enzima A y los valores de Y pues estos valores del tercer experimento Son allí vamos a darle ok listo, ahí están los datos parece que están ahí graficados no sé, no se ven bien ¿qué pasa aquí? Eh, bueno, adicionemos datos de uno por uno. Parece que Excel tiene errores y si no lo agregamos de uno por uno, pues no funciona. Valores de X, vamos a ver, son estos. Ahí están. Y valores de Y, para que se creen todos, son estos. Ahí están. Y vamos a darle OK. Y ese vamos a darle clic, seleccionar datos, a este le vamos a dar el nombre, nombre del experimento 2, ok, listo. Ahora vamos a agregar otros datos que es el experimento 3, seleccionar datos, le uh, damos clic aquí, eh, valores de X, son estos valores, y abajo valores de Y, del experimento 3. Aquí está. Damos OK. Y ahora, pues, sí se mostraron. Bendito Excel y sus books Bien. Entonces, listo. Ya tenemos la serie de datos de tanto el experimento 1, que es el azul, el experimento 2, que es el naranja, y el experimento 3. Entonces, vamos a agregar una línea de tendencia para cada uno de los experimentos. Eh, en la línea de tendencia, que es una regresión lineal, Voy a obtener la ecuación, del gráfico, la ecuación de la línea recta y voy a poder determinar la velocidad máxima y la constante de Michaelis para cada uno de los experimentos. A partir de los valores de pendiente e intercepto de la ecuación de la recta para cada uno de los gráficos. Entonces para el gráfico 1, clic derecho, agregar línea de tendencia, eh, lineal, y abajo que me muestre la ecuación en el gráfico y ahí está, perfecto para el gráfico 2 o la serie de datos 2, clic derecho agregar línea de tendencia y que me muestre la ecuación en el gráfico y ya para terminar el, el, el experimento 3 clic derecho, agregar línea de tendencia y que me muestre la ecuación en el gráfico ahí está, cada uno entonces, ahora lo primero que me interesa es determinar Vmax, porque la, pen, la pendiente va, es una relación entre K sub m y Vmax. Lo primero que me interesa es determinar Vmax, que es 1 sobre el intercepto, el que sería 1 sobre el intercepto. Entonces, por aquí vamos a escribir el valor de la velocidad máxima, Vmax, para el experimento 1, Vmax para el experimento 2 y Vmax para el experimento 3. Para el experimento 1 sería una función que es 1 sobre este intercepto: 1,1307. Para el experimento 2, Vimax sería igual al inverso de este experimento: 1 sobre 0,5452. Y para Vimax, para el experimento 3, sería 1. Entonces, igual a 1 sobre 0.221. ¿no? Este ¿Viste? Tenemos las respectivas velocidades máximas para los experimentos. Eh, tenemos para el experimento 1, 2 y 3 los valores de Vmax. Entonces, como yo les dije, lo que era de, de esperarse, eh, a mayor concentración de la enzima, miren que la concentración aquí va aumentando, perdón, esto está en otro lado, voy a ir acá a la derecha. Bien, ahora sí, entonces para, a medida que la concentración de la enzima va aumentando, pues obviamente la velocidad a la cual eh, sintetiza o convierte el, el acetilcoenzima, a en que lo es carboxila, eh, pues, esa velocidad máxima va aumentando. Ahora vamos a determinar la constante Michaelis, caso M, para cada uno de los experimentos. Caso M, perdón. Caso M para el 1, para el 2 y para el 3. Voy a bajar este gráfico centímetro un, un poquito, porque me voy a los datos. Y bien, eh, la constante de Michaelis, según el gráfico de Lineweaver-Burk, va a ser igual a la pendiente dividido entre la velocidad máxima. Eh, ya la velocidad máxima la hemos determinado en estas celdas, y la pendiente pues, está escrita acá, entonces para determinar eh, la constante de Michaelis, lo que hago es multiplicar, eh, bueno, aquí, el... esto es sencillo, vamos a regresar acá, y K sub, m, ah, si puedo K sub m va a ser igual, perdón, la pendiente m va a ser igual a la constante de X dividido entre la velocidad máxima, y max. Para determinar K sub m, K sub m va a ser igual a la pendiente m multiplicado por la velocidad máxima, ¿no? que ya la hemos determinado en, con, con el intercepto. Entonces, la constante de K sub m, va a ser igual al intercepto multiplicado por la velocidad máxima. Entonces, para el experimento 1 va a ser igual, perdón, no, a no, la pendiente, 0,1263 por la velocidad máxima. Eh, para la, el experimento 2, la pendiente es 0,0643. Eh, por la velocidad máxima y para el experimento eh, 3, la pendiente es 0,02554 por la velocidad máxima. Este es lo que tenemos aquí, voy a homogenizar aquí los datos, Tengo tres cifras decim decim decimales, ahí está. Centrado, aquí, aquí, aquí. Bien, entonces ahí tenemos que, la, bueno, esto es un el, el dato experimental, en la constante de Michaelis tiene alrededor del mismo valor, 0,11 o 0,1. ¿Qué me quiere decir esto? ¿O qué conclusión puedo yo sacar de esta información tan valiosa que he hecho en este hermoso ejercicio? Pues bien, que no importa... No importa la cantidad de enzima que, que yo tenga, no importa la cantidad de enzima que yo tenga, eh, la velocidad a la cual eh, la mitad de la velocidad máxima corresponde con eh, el, el intercepto acá va a ser la misma, entonces. La constante Michaelis, que recuerden ustedes, me habla de la afinidad, qué tanta afinidad tiene la enzima por el sustrato, perdón, el sustrato por la enzima. Ah, oh, bueno. ¿Qué tanta afinidad hay entre el complejo enzima-sustrato? Eh, no depende, no depende de la concentración de la enzima, porque la afinidad es una medida, pues, obviamente de... de supongamos, eh, no importa que yo tenga una sola enzima, con una sola molécula de sustrato, esa afinidad de las interacciones de la enzima con el sustrato, eh, pues va a ser reproducible por todas las enzimas que tenga, por todos los sustratos que, que participen en la reacción. Entonces, eh, la constante de Michaelis o la afinidad de enzima-sustrato, es inherente a la, a la reacción. Y no depende de qué tanta enzima yo tenga, mientras que la velocidad máxima sí... Porque entre más enzima tenga, más producto produzco. En cambio que eh, la afinidad entre la enzima y el sustrato no depende de la cantidad de la enzima. No sé si me entendieron allí. Sin embargo, eh, vamos a hacer una pausa, porque ya me estoy quedando sin voz. Nos vemos en exactamente 10 minutos, son las 11.44. Eh, a las 11.54, vamos a vernos nuevamente. Voy a poner el timer aquí para que lo vean en pantalla. 10 eh, minutos. ¿Vale? Entonces nos vemos en 10 minutos nuevamente con, eh, bueno, ya para culminar lo de eh, lo de inhibición enzimática. Bueno, continuamos ya culminando el tema de cinética enzimática. En mi deber entonces hablar de cierto, cierto tipo de metabolismo o, o de mecanismo, perdón, el cual interfiere con la velocidad o bueno, con la actividad enzimática. Estos mecanismos se conocen como inhibición y la inhibición enzimática existe en dos grandes grupos o oh, no, se puede considerar en dos grandes dos grandes factores una que es la inhibición competitiva y otra es la inhibición no competitiva ¿a qué se le llama competitiva y no competitiva? pues a lo siguiente resulta que aquí en el gráfico que ustedes ven en la parte de aquí en el a ver Ajá, creo que no. o pues sí, sí, sí las estoy compartiendo. Sí, aquí dice, el... que las estoy compartiendo. Bueno, sigamos. Eh, en, en el gráfico que ustedes ven aquí, el gráfico de la inhibición competitiva, tenemos el sustrato, que es eh, la molécula que va por, por la enzima, va a entrar con el sustrato al formar el complejo por pues encima sustrato. Eso es lo natural, lo que nativamente se da. Bueno, cuando yo hablo de nativo, o, o es lo que ocurre de manera natural. Por ejemplo, cada enzima tiene su sustrato. La enzima acetilcoenzima A descarboxilasa tiene su sustrato natural, que es la acetilcoenzima A. Pero dentro de la jungla, dentro de la, del mundo de las moléculas, hay moléculas que se parecen, son similares. Entonces, eh, este sustrato, bueno, la, el, el sustrato entra a la enzima a partir, o bueno, entra a la enzima por un sitio que se denomina sitio activo de la enzima. Si mal no estoy, aquí en este gráfico, ustedes ven aquí, de la enzima maltosa, bueno, la, la hidrolasa está la maltosa, el sitio activo de la enzima corresponde a eh, estas entidades para X, perdón. se trajo otra vez, X, bueno, corresponde a un a una serie de, de aminoácidos de la enzima, obviamente, que interaccionan con eh, que interaccionan con mi sustrato. Esos aminoácidos, o eso que ustedes ven ahí recargado en el rojo, perdón, en amarillo y rojo, son aminoácidos de la enzima que interactúan con mi sustrato que está en el rojo. Ese sitio, o esta posición, o estas, no sé cómo llamarles, esta... Pues sí, esta conformación de la enzima, en ese, en ese sitio, en, ese, en esa ubicación, se conoce como sitio activo, sitio activo de la enzima. Y como les dije, por similitud, por complementariedad, como ustedes le, puedan, le quieran llamar, hay moléculas que se parecen. Obviamente, aquí tenemos la maltosa. Puede haber otra molécula, otro isacario muy parecido a la maltosa, que entre allí en ese sitio activo. Al estar ocupado el sitio activo, el sitio activo estar ocupado ahí con otro, con un inhibidor, que puede, podemos llamarlo de manera coloquial como un impostor, ese impostor está ubicando el sitio normal que el sustrato, eh, donde el sustrato se acoplaría, donde el sustrato entraría. Entonces, eso es lo que hace lo siguiente, este tipo de inhibición competitiva lo que hace es que el sustrato no puede entrar al sitio activo de acción para ser convertido en producto, pero eventualmente, eventualmente, a medida que pasa el tiempo, pues eh, obviamente el inhibidor entra allí, pues no hace nada, pero se quita. Eh, el sustrato entra y se, se convierte en producto. Obviamente, en algún momento del tiempo, a medida que yo aumento la concentración de sustrato, o sea, hago más visible mi sustrato, pues los inhibidores se van a quitar de ahí y voy a alcanzar la velocidad máxima lo que ustedes ven en morado es la enzima normal. Una gráfica de catálisis enzimática normal, como la que vimos en... Bueno, como la que hemos visto acá, esta es una gráfica de catálisis enzimática normal. Ahora, cuando hay una inhibición de tipo competitiva, hay una competencia entre el inhibidor y el sustrato por ese sitio activo, eventualmente, aumentando la concentración de la enzima, yo voy a lograr que mi enzima alcance la velocidad máxima. En este gráfico que ustedes ven aquí, esta línea punteada, bueno, este eh, remedo de línea punteada que estoy haciendo, corresponde en este punto, en este punto de la reacción, corresponde a la velocidad máxima, bimax. Entonces, para, para la inhibición competitiva, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tenemos? Tenemos que la velocidad máxima es igual Vmax para la, bueno, no enzima normal va a ser igual al Vmax para la enzima eh, inhibida. ¿Sí? Pues bien, ahí está, tenemos la velocidad máxima, eh, van a ser igual Vamos a ver qué pasa para la inhibición competitiva con la enzima, con perdón, con la constante MKX. ¿Qué pasa con la constante Mikaelis? En caso de Resulta que si ustedes, bueno, para calcular la constante de Michaelis de manera gráfica aquí, cuando ustedes tienen la velocidad de la reacción versus concentración de sustrato, ustedes lo que hacen es ubicar la velocidad máxima, Vmax, max aquí tiene la velocidad máxima, y referirse a la mitad de la velocidad máxima. Supongamos que es por aquí, la mitad de la velocidad máxima. Vamos a asumir que es por allí. Si yo extrapolo esta línea, o bueno, otro remedio de línea recta, a donde está la enzima normal y lo, lo extrapolo a la a concentración, este valor de aquí correspondería a la constante de Michaelis K sub m. Este valor de allí. Para la enzima que está unida a un, a un, eh, a un inhibidor competitivo, miren que al extrapolar la línea, el valor de la constante de Michaelis no va a ser en mil. Entonces, para la inhibición competitiva, la constante de Delis, K sub M eh, de la enzima nor normal, de la enzima sin inhibidor, siempre va a ser menor que la constante de Michaelis Delis de la enzima inhibida. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se da esto? Pues bien, resulta que eh, la constante de Michaelis es una medida de la... bueno, ustedes la pueden mirar, la pueden eh, recordar como una medida de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato o el sustrato por la enzima al haber un inhibidor presente pues esa relación va a ser eh, eh, va a ser interferida lo que va a generar que pues que la, que la que esa afinidad pues sea disminuida lo cual va a contribuir en un aumento en la constante de Michaelis. eso con respecto a la inhibición competitiva Recuerden, miren, Vmax va a ser los mismos. Vmax van a ser los mismos. Resulta que en el gráfico de lineweaver burk la pendiente es igual a la constante de Michaelis, caso M, dividido entre la velocidad máxima. ¿Sí? En el gráfico de lineweaver burk esto es la pendiente. Es este gráfico que ustedes ven aquí en la derecha. Para la reacción normal, que es la línea roja que ustedes ven allí, eso es la, la, bueno, la misma encima, la misma línea morada que ustedes ven acá. Sería la línea roja, el gráfico de la Book. El intercepto, el intercepto corresponde a uno sobre la velocidad máxima. Entonces, si yo estoy intentando determinar qué tipo de inhibición es, ¿qué tipo de inhibición es, Al yo graficar, eh, la enzima sin inhibición y la enzima con inhibición, yo obtengo el mismo intercepto, dado que uno sobre VMAX va a ser el mismo. O sea, VMAX, como son iguales, uno sobre VMAX también van a ser iguales. Entonces, si yo grafico la enzima no inhibida y la enzima inhibida y obtengo el mismo valor del intercepto, yo puedo decir que es una inhibición competitiva. En libros de bioquímica y en cinética enzimática, muchos ejercicios les piden determinar qué tipo de inhibición se está dando, si es competitiva o si es no competitiva. Eh, pues bien, eso es todo con respecto a la inhibición competitiva. Entonces, ah bueno, no, no, todo, no todo, vamos a ver por qué la pendiente de la inhibición competitiva es mucho más grande que la pendiente de la inhibición, perdón, de la enzima normal. Pues resulta que la pendiente es la constante de Michaelis sobre el BIMAX. BIMAX van a ser las mismas para ambas reacciones, tanto la enzima normal como la enzima inhibida competitivamente. Resulta que para la inhibición competitiva, la constante de Michaelis de la enzima inhibida va a ser más grande que la constante de Michaelis de la enzima no inhibida. Es decir, este valor de la constante de Michaelis va a ser más grande para la enzima eh, inhibida haciendo entonces que la pendiente sea más grande. ¿Qué hace que una, en una gráfica, qué hace que la pendiente sea grande? Bueno, ¿A qué me refiere ¿Para valor de la pendiente? Me, me habla de qué tan inclinada o no está la gráfica. Entonces, entre más grande la pendiente, más eh, inclinada es la gráfica. Perdón, bueno, más cercana al, al eje Y está la gráfica. Entonces, en la inyección competitiva yo también esperaría que el, mi gráfico la pendiente sea mucho más grande que la inhibición no competitiva. Perdón, que la inhibición, perdón, que la enzima normal. Eso es todo con respecto a la inhibición competitiva. Ahora vamos a ver todo con respecto a la inhibición no competitiva. Si quieren, tomarle una captura a esto y voy a borrar todo lo que he escrito para ahora escribir sobre la enzima no competitiva, inhibición no competitiva. Bien. La inhibición no competitiva, ahora nos, nos vamos a centrar en este gráfico B que tenemos acá en la derecha, en donde pues la enzima tiene sitios de unión que no necesariamente son el sitio activo. Estos otros sitios de unión se conocen coloquialmente como eh, sitios de unión alostéricos. El alosterismo es... Eh, en moléculas es... Eh, Sitios de unión que permiten, que permiten a, la, a los inhibidores eh, unirse, anclarse a ellos sin ningún problema, pero que no son sitios de acción enzimática. Es decir, ese inhibidor cuando se pega aquí eh, no necesariamente va a producir productos, qué sé yo, lo que hace es alterar la estructura de la enzima y esta alteración estructural va a producir una reacción en cadena que va a modificar el sitio activo de la enzima. Ahora, al sitio activo estar modificado, ya el sustrato no puede entrar en la enzima. ¿Sí? Y ahí hay una inhibición que lo que hace, lo que produce en una velocidad de reacción enzimática es disminuir esa velocidad máxima a la cual la enzima produce productos. Esa disminución ustedes la pueden ver en esta gráfica aquí que está en azul, esta gráfica de azul. Hay una disminución en la velocidad máxima. Si yo extrapolo esta línea hacia la izquierda, este punto que está aquí va a ser la velocidad máxima para la reacción eh, con un inhibidor no competitivo. Mientras que este punto que yo extrapolo acá va a ser la velocidad máxima para una enzima normal. Entonces, al estérico, esta vez se me más esta es no ahí, es alostérico. Entonces vamos a ver qué, cuáles son las características de las velocidades máximas y las constantes de Michaelis para la inhibición no competitiva. Entonces vamos a ver con respecto a la velocidad máxima. La, aquí tenemos enzima inhibida, es sub colocamos ahí, y aquí tenemos enzima normal. Enzima normal. Entonces con respecto a mi max, a la velocidad máxima, para la enzima inhibida, va a ser menor. Entonces, la velocidad máxima de la enzima inhibida va a ser menor que la velocidad máxima bimax. Aquí lo podemos observar en el gráfico. La velocidad máxima de la enzima inhibida va a ser menor que la velocidad máxima de la enzima... Eh, pues sí, la velocidad máxima de la enzima no inhibida. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la constante de Michaelis? Vamos a intentar elucidar en este gráfico a ver si podemos. Resulta que nosotros debemos calcular la mitad de la velocidad máxima, más o menos da por, por aquí, y extrapolar este punto hacia abajo. Aquí está extrapolado. Para la inhibición no competitiva lo mismo. Recuerden que para la inhibición no competitiva este es bimax. Vamos a ver la mitad de la velocidad máxima que este punto y lo extrapolamos a la línea azul. Obviamente nos da el mismo punto. Entonces, para la inhibición no competitiva, eh, la constante de sub Km, -E, K permanece inalterada. Es igual, obviamente. ¿Por qué es igual la constante de -E? Pues obviamente, como eh, no, hay un, no hay una alteración en el sitio activo, no hay un cambio en el sitio activo, pues la afinidad va a ser la misma entonces la constante de Michaelis en la inhibición no competitiva permanece invariante, permanece igual. Con respecto al gráfico de la weave yo esperaría, o sea, en realidad eh, no esperaría nada, para, eh, determinaría la constante de Michaelis y encontraría pues, que las constantes de Michaelis deben ser iguales. Las velocidades máximas pues, no, no van a ser iguales. Recuerden que la velocidad máxima del, de la reacción inhibida es menor, y en el gráfico de la Weiburg, el intercepto correspondería al inverso, y al ser menor, entonces sería mucho más grande. Entonces, obviamente, el intercepto, o sea, yo debo esperar para la inhibición no competitiva, que el intercepto sea mucho más grande que para la, una reacción de una inhibición. Para asentar este conocimiento que hemos hablado aquí, vamos a resolver este problema. En donde se me pide determinar el tipo de inhibidor. El ritonavir es un eh, antiviral que se utiliza en el tratamiento del VIH, SIDA, una enzima proteasa que es la que permite la replicación del, del virus. Entonces, el ritonavir es un inhibidor de la enzima VIH. Datos cinéticos para este proceso han sido medidos sin la presencia del fármaco, o sea, el, la enzima proteasa no inhibida, y en presencia del fármaco, o sea, la enzima proteasa inhibida. Me dice que determine el tipo de inhibición del ritonel, el ritonavir. Vamos a intentar elucidar este ejercicio eh, resolviéndolo utilizando esos datos cinéticos que están ahí. Ahora, por la magia de... De la digitalización, eh, lo que yo voy a hacer es trasladar estos datos que ustedes ven aquí a Excel. Acá, el ejercicio número 10. Ahí está. Bueno, o piensen que esto existe. Yo lo voy a colocar aquí esto en blanco para que no. Listo, entonces ahí están los datos. Están los datos de la, de los, de la concentración de sustrato en micromolar. Ahí están. Aumentemos el mismo de cifras decimales a 3 a 2 a 3 a 3 todo 3 tres, 3 Bien, 3 tenemos por aquí 3 concentración del, del sustrato y la 3 a la a 3 a sin a sin a 3 a ritonavir a 3 a vamos a 3 a a a a a el retornavir, pues, esta molécula. Bueno, aquí vamos a mirarla en Wikipedia. Esta es una molécula bastante grande. Eh, se vende con la marca eh, Norbir y es un antirretroviral. Eh, bueno, las antirretrovirales son moléculas que impiden o inhiben la replicación del virus o de los virus. En este caso, el ritonavir puede ser un potencial candidato para. Para el COVID también, para inhibir la replicación del virus de SARS-CoV-2. Bien, bueno, entonces aquí estamos hablando de un ejercicio de cinética enzimática, hablando de VIH-Sida y tenemos estos datos enzimáticos también. Datos del gráfico, perdón, datos de la acción enzimática de la proteasa sin el inhibidor, o sea, cuando no hay ritonavir y datos de la enzima proteasa cuando existe el ritonavir presente. Bien, ahí están los datos, y ahora lo que yo debo hacer es intentar determinar si esa inhibición que se está dando, obviamente se está dando porque miren la velocidad cambio eh, es de, o de tipo, bueno, de tipo no, no competitiva o de tipo competitivo. Entonces, para ello debo realizar los siguientes gráficos. Debo realizar el gráfico en la Google Book, y eh, determinar, pues, la respectiva pendiente o la respectiva intercepto y determinar si tenemos inhibición no competitiva o inhibición competitiva. En este caso, aquí vamos a, a determinar uno sobre la concentración de sustrato. Eh, va a ser igual a... Esto, la concentración de sustrato va a ser en unidades, en estas unidades, en litros sobre milimol. Es lo mismo micromolar. Pero bueno, dejémoslo allí. Esto va a ser igual a 1 dividido entre, por este valor que tenemos acá. Eh, propagamos la información, propagamos los datos. Y lo mismo, con el inhibidor, eh, los inversos de la velocidad. Están aquí. Eh. Recuerden que esto, bueno. vamos hacia arriba. Y acá también va a qué es lo que estamos haciendo nosotros. Eh, bueno, este, este archivo también va a ser compartido en el público. ya tenemos por un lado eh, el inverso de la concentración de sustrato y acá entonces debemos determinar o calcular uno sobre la velocidad inicial. Sería 1 sobre la velocidad inicial. Recuerden, voy a referirme al gráfico de la del book, que no es este, que es este que tenemos acá. Lo que se grafica es 1 sobre la velocidad inicial y la, uno sobre la concentración de sustrato. Entonces, sin inhibidor, 1 sobre la velocidad inicial va a ser igual, bueno, las unidades son diferentes, esto sería, vamos a cambiar esto aquí, sobre el micromol y pues copiamos y pegamos simplemente vamos a calcular el inverso de estas dos cantidades y las tenemos acá, Se va a ser igual a 1 sobre el inverso de la velocidad esta eh, propagamos por acá y propagamos hacia abajo con tres cifras decimales, centramos los datos y listo, ahí están entonces una cinética enzimática normal normal de la proteasa de pH eh, tendría esta tipografía. Aquí tenemos el eh, gráfico de la UIOPUR, que es un gráfico con pendiente positiva. Tengo en. Están observando allí en pantalla. Eh, voy a borrar estas líneas para que no confundan. Y simplemente lo que voy a hacer a continuación es eh, agregar una línea de tendencia para tener los valores de eh, uno sobre el intercepto y la pendiente. Simplemente lo clic aquí, clic derecho, agregar línea de tendencia. Eh, lineal, ahí está. Eh, ¿Qué más puedo decir? Entonces vamos a tener que muestre la ecuación en el gráfico y que el intercepto lo. Bueno, aunque esto no es necesario, yo quiero que el intercepto lo coloque. Esto era, bueno, esto no es necesario, dejémoslo así tal cual como está. Ahí está. El gráfico. Esta gráfica se montó encima de la información que tengo allí. Entonces, mientras, voy a bajar aquí un poco, de nuevo allí, quitarle el título, y yo voy a calcular el valor de Vmax, de la velocidad máxima. Vmax, recuerden que es 1 sobre el intercepto de la gráfica. 1 sobre el intercepto. Entonces, eh, Vmax sería... Igual a 1 dividido entre el intercepto. El intercepto es 0,0244. 0,0224. Entonces sería VMAX para eh, la reacción. Perdón, esto movámoslo porque esta es la reacción sin inhibidor. Esta es la reacción sin inhibidor. Ahí tenemos el VMAX. Si yo deseo terminar el caso m... Eh, teniendo en cuenta la velocidad máxima, recuerden que K caso M es simplemente multiplicar el intercepto por la pendiente. Entonces el caso M sería igual a, ahí tienen 2 por 10 a la menos 7, 2 exponente a la menos 7, multiplicado por el intercepto. Me dio 8.929 por 10 a la menos X. Listo, entonces para el experimento 1 que era eh, la reacción enzimática normal sin inhibidor, pues ahí tengo los, los respectivos datos. Ahora lo que voy a hacer es graficar el experimento con el tritonavir. Simplemente selecciono aquí los datos, le digo agregar, seleccionar datos, disculpen, y le digo aquí agregar una nueva serie. Selecciono los datos de X, que son obviamente 1 sobre la concentración del sustrato. Y los datos de JET, que es el inhibidor Retonavir impidiendo la acción enzimática. Le eh, doy OK y miro cómo se muestra el gráfico. Si ustedes son sagaces, aquí sagazes, eh, ustedes pueden. Bueno, voy a mostrar nuevamente la gráfica de inhibición. Entonces, si ustedes son sagazos, ustedes pueden ya identificar que el tipo de inhibición es eh, inhibición competitiva. ¿Por qué? Porque yo, si yo miro, si yo extrapolo esta partecita aquí de mi gráfico, yo aquí estoy, puedo notar que el intercepto va a ser el mismo para ambas gráficas. Y si el intercepto es el mismo, quiere decir que uno sobre la velocidad máxima es la misma. Y la única relación que existe cuando la velocidad máxima es la misma es que la inhibición sea de tipo competitiva. Miren que aquí en el gráfico, los interceptos son los mismos, entonces los gráficos aquí van pareciéndose a ese gráfico desde allá, clic derecho, agregar línea de tendencia, derecho, línea de tendencia. y que me muestre la ecuación en el gráfico, aquí está la ecuación en el gráfico, la allá arriba, está. si ven que el intercepto 0.0222, 0.0224, puedo decir que es el mismo, entonces... El DMAX va a ser igual a 1 sobre este nuevo intercepto, 0,0222. Esto lo mostramos. a ah, Y demos el link. cifras 3. Entonces 4.46 es más o menos lo mismo, 4.505. Vamos a ver lo que pasa con la constante de Michaelis, que obviamente eh, debe ser mayor para cuando hay una inhibición competitiva. Recuerden que bueno, cuando hay inhibición competitiva, eh, la constante de Michaelis es mayor que la constante de Michaelis es de que la normal. Yo debo esperar que ese caso sea mayor. Y para esta reacción vamos a tener 7, 7 exponente a la menos 7 multiplicado por, por la constante 3.000. Tenemos eh, 3.153 por 10 a la menos 5, lo cual es mucho más grande que, que 8.921 por 10 a la menos 6. Entonces, con esto en mente, viendo que las velocidades máximas son las mismas, y la constante es más grande para la reacción con inhibición, yo puedo definir o decir que este tipo de inhibición entre estas dos... Bueno, es por ¿no? el rito la inhibición que, que hace el rito sobre la enzima proteasa es de tipo competitivo. Eh, pues bien, ahí está, es de tipo competitivo. Veamos, aquí hay unos datos que están ocultos. Los datos que ustedes ven aquí están ocultos, yo los voy a colocar en otro color. Eh, aquí, bueno, Vamos a encontrar que la es de tipo no competitivo. Para ello, lo que voy a hacer es eh, realizar el mismo ejercicio. Y, a ver, voy a pegar esta información acá. Eh, esto, el inverso de la concentración va a seguir siendo igual. El, la concentración de sustrato no cambia. Eh, y ahora, bueno, las velocidades son, son, son estas. Ah, bueno, si la velocidad sin inhibidor sigue siendo la misma, entonces tenemos uno sobre la velocidad sin inhibidor. Y propagamos ahí los datos. Y ahora, con inhibidor, estos son los nuevos datos de inhibición. Recuerden el ejercicio que acabamos de resolver, lo hacemos con estos datos. Ahora vamos a resolverlo con estos datos de inhibición. Vamos a verlo por aquí. Entonces, esos datos serían uno sobre esta velocidad con inhibición. Este, este, este ejercicio va a tener que la solución es inhibición de tipo no competitivo. Entonces, vamos a esto con tres cifras decimales y listo. Vamos a regresar el gráfico de 1 sobre el bueno el gráfico de Book que va a ser el mismo este este que ustedes ven aquí de azul. Insertar puntos. Quitamos el título, quitamos esto para que no nos confunda Estar, y agregamos línea de tendencia. Agregar línea de tendencia del tipo lineal. Seguimos la ecuación. Cerro esto. Este gráfico lo voy a mover hacia la derecha. Vale, vamos a moverlo hacia abajo. Me queda aquí el compañero con el otro. Ahí está. Bien. Eh, con ese intercepto ya yo puedo calcular BIMAX. Eh, el BIMAX para la... Bueno, obviamente esos son los mismos datos, ¿no? Dos menos 7 y Son Los mismos datos, entonces, el BIMAX y la constante Michaelis van a ser las mismas para la, la reacción sin inhibidor. Lo que me interesa es determinar el BIMAX y el, la constante Michaelis para la reacción con inhibidor, con el ritonavir. Pero en este caso, Reduner va a actuar como inhibición de tipo no competitiva. Recuerden, esto es un ejercicio que estamos, hipotético que estamos solucionando. Entonces, necesito bmax y necesito constante de Michaelis para estos datos. Entonces, están aquí. Simplemente lo que hago es seleccionar cualquier punto, eh, seleccionar datos, creo una serie nueva y selecciono los valores de X que siguen siendo la concentración. Ahí está y los valores de Y, que ahora son la velocidad inverso la velocidad con ese inhibidor. Vamos a darle OK. Y ahí se me mostró otra gráfica. De nuevo, si ustedes son sagaces, aquí vamos a agregar la línea de tendencia una vez. Agregar la línea de tendencia y que me muestre la posibilidad. Listo. Si ustedes son sagaces, al observar este tipo de gráfica, voy a regresar acá a GooglePoint. Y vamos a mirar el gráfico de inhibición. La inhibición de tipo no competitiva tiene una pendiente más grande. Miren, debe tener una pendiente más grande. Obviamente, miren, tiene una pendiente más grande. Ah, ¿Qué más podemos esperar allí? La tipo no, no competitiva, que la velocidad, que el intercepto es mucho más grande para esta que para otra gráfica. El intercepto para esta gráfica de color naranja va siendo mucho más grande que para esta otra gráfica. Entonces ya yo puedo inferir, decir que es inhibición de tipo eh, no competitiva. Sin embargo, vamos a calcular el BIMAX y vamos a calcular el caso M para llegar a la conclusión de que si el caso M es igual y BIMAX es más pequeño, entonces la inhibición de tipo no competitiva. Para ello, para determinar el BMAX, vamos a al igual a 1 sobre el intercepto. El intercepto es 0,125. Porque punto 9. Estos datos voy a mostrarles como, como número, con tres cifras. ¿Qué datos también? Como número, con tres cifras. Listo, entonces, Bmax es menor. Recuerden que cuando hay una inhibición de tipo... No competitiva, la velocidad máxima es menor. Entonces, miren, aquí de 44 pasamos a 8.899, entonces va siendo un buen dato para inferir sobre eh, la, el tipo de división que se está dando. Vamos a calcular ahora la constante de Michaelis, que es este número que ustedes ven aquí, 1.1 por 10 a la menos 6 por el max, la velocidad máxima. Entonces vamos a tener 1, por 10 a la menos 6, multiplicado por la velocidad máxima, b max Le damos enter. Y bueno, si le mostramos el mismo, el mismo formato, el mismo formato con tres cifras y decimales, con tres, vamos a pegar para este mismo formato. Especial, que pegue solo el formato, este formato. formato. Está. Entonces tenemos un caso M de 8.929 para, para la reacción sin inhibición. Tenemos un caso M de 8.889 no sé, para la reacción con inhibición. Entonces tenemos que el caso M es mismo y VMAX es menor. Por ende yo puedo decir que para esta reacción, con estos datos que tenemos aquí, estos datos nuevos, es de tipo eh, no competitivo. Y con estos otros datos que tenemos acá, es de tipo competitivo. Pues bien, entonces con eso culminamos todo con respecto a cinética química, enmarcando cinética fase gaseosa y, bueno, cinética fase, fase mixta y cinética enzimática. Con ello, pues, eh, aspiro que ustedes hayan entendido y comprendido la mayor parte de, de lo que he explicado aquí. Eh, en, en cinética nosotros tenemos que ceñirnos y regirnos por los experimentos. Si, sin los experimentos no podemos determinar nada. O sea, lo que hacemos aquí en cinética es simplemente darle un tratamiento estadístico o un tratamiento matemático de los datos para poder inferir sobre órdenes de reacción, velocidad de reacción, constantes de velocidad o qué tipo de inhibición se está llevando a cabo. No sé si tienen dudas, inquietudes, comentarios, preguntas con respecto a, al tema. Eh, ¿Cuál link? El de, del taller. Heider. Correcto. La lista. No sé de qué está hablando. Si alguien sabe de qué está hablando Jaider, no sé de qué lista. De todos modos, yo les compartiré ahorita, eh, si puedo. Eh, bueno, sí, pues, les compartiré ahorita toda esta información, inclusive el, los datos, estos datos de cinética. Ahí hay datos que no están tratados, como por ejemplo el del ejercicio 7, supongo, o el ejercicio 7, el 9 y el 10. Bueno, todos estos datos voy a guardarlos y se los compartiré ahorita en el archivo de Excel. A ver. Ah, ahorita, ahorita es en los en la lista de reproducción. Creo, creo. Ahorita, el de la clase pasada no lo he subido aún. Eh, ahorita subo los dos juntos, este, el de la clase pasada y este. Eh, de todos modo, estén constantemente revisando el Google Classroom ¿sí? del grupo. Eh, allí ahorita les... Entonces... Entonces, allí ahorita les subo los videos, creo que este es de cinética química, no sé si es... Esta fue la primera parte de cinética química, en cinética química hicimos tres sesiones. Bien, entonces eh, recuerden que el taller de cinética y taller de equilibrio, bueno, el de cinética aún no se los envío, se los enviaré mañana por, por la mañana o mañana por la tarde, son para la próxima semana, ambos talleres son para más tardar el viernes. Entre más rápido ustedes me envíen en el taller, más rápido yo les devuelvo la nota de segundo corte, que como les dije, es bastante importante y les va a dar información sobre su futuro en este curso. Muy pues bien, voy a dejar de grabar la sesión. Profesor, dígame. Eh, yo tengo una duda, pero...